No te... <risa> es que no tiene sentido la intro. Totally Toilet. Toilet Games. Esta es la intro de, de la empresa de videojuegos. ¿Y esto qué? Es? ¿El coronavirus? Germa. A ver. ¿Qué cojones? ¿Qué es esa intro? A ver si detesta el juego ahora. A ver si detesta el juego ahora. Detesta el hombre. Es que es que no lo detesta bien, tío. No lo entiendo. Pues nada, moto truco. tendría que poner así. Se ve, se ve una raya negra arriba y abajo. Pero bueno. <ríe> a ver, opciones. ¿Qué, qué opciones tenemos? Eh, ponemos a tope, ¿no? Eh, no creo que... Vale, música. Música. Vamos a jugar un poquito. Prefería el paper, please. Vale, eh, back y start, ¿vale? Empezamos. Ah, vale, espera. No llego. Eh... Esto es una discriminación a la gente bajita No llego a la silla Vale, vamos a sentarnos ¿Vale? Acércate que si no nos llega, ¿vale? Vale, a ver ¿Qué me dice? Hay que... Vale Nunca he jugado a este máquinas así que no entiendo Vale Vale, hay que comprar, ¿no? Vale, metemos dinero Tenemos coins 25 O sea, 25 como 25 dólares, ¿no? No se puede más. No se, le doy al uno. No sé. A Spin. Que okay, de vueltas. Let's go. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck, fruquito. Es no. Eh, había una cosa que puedo puedo poner chetos. Ah, mira, para probar, venga, para probar. Vamos ah, de dinero. Venga. Ole. ¡Ole! Juegazo, eh. Esto es Neptuno. Es una cara. Es una maldita cara. ¿Esto qué cojones eh? es? ¿Esto, eh, ¿Esto qué es, tío? Vale. He desbloqueado el.. ¿Qué cojones? Me pone ha desbloqueado el puzzle avanzado. Qué qué qué qué Qué qué qué, ¿Qué estoy jugando, tío? ¿Qué estoy jugando? Mi pregunta. Pues te vas a ir a tu casa. Venga, vaya. me va a hacer todo a mí. Mi... Venga, siguiente, vamos a probar. Vamos a probar el siguiente. Ahí, a ver, ¿qué es esto? Sorprende mi juego. Ay, me pone pelúcula, película, película. Que, co que compre comida. Vale. Que compre fruta. Vale. Que vaya al supermercado y compre fruta, lo que ha dicho. Entonces sé si me escucháis. Vale, pero ahora de repente pone aquí gente luchando. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Esto ¿Está un tío luchando consigo mismo? ¿Está editando vídeos? ¿Esto qué es lo que es, tío? y ahora vuelve con la fruta la está diciendo que la fruta es muy buena que come fruta ah, eh, manzanas el, el caramelo natural que tenga que están apreciando en mi retina que vamos a probar con Gluman. A ver, Luman. ¿Qué carajos? Luman Want to Fight. A ver, tengo algo aquí. Tengo una pizza antigua. Un vino... Un vino de la cocina o un vino co cocinado, un vino casero, será. Un café frío. O helado, como quiera decirlo. O puro colesterol. A ver, vamos a darle una pizza. Parece vale, la comido. Vaya. Me estoy curando, y me está atacando, me estoy curando y me está atacando. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Ya que se me No puedo hacer nada. Sí, me puedo hacer... A la verga. Venga, el último. No, Balcoin. Quedan dos más. Vamos a verlo, ya que estamos, lo vemos, ¿no? Y busco lo que me ha dicho Rexter. Ole, ole, ole. ¿Qué hace, un, ¿Qué hace una rata ahí? Vale, irá a hacer nada más. Vale, perfecto. Vale. Vamos a ver. El último, el último. No, tío. ¿Qué, es, tío? Un juego dentro de un juego. No. Tengo una... O sea, no me puedo salir del mapa porque hay una barrera de gente como yo. No, me morí. Vale. Ah, vale, vale, ya entiendo. Qué guapo, en verdad, ¿eh? En verdad está guapo, ¿eh? O sea... En verdad está guapo. Cada vez que muero, me sustituye uno de estos. Y realmente no muero, lo que hace es que me sustituye a alguien. Mira, está guapo. No, pero no hay checkpoint. Vale. No, tío. ¿Puedo salir de aquí? Salgo de aquí. ¡Ea! Eh, ya está. este, este juego, tío. Estoy con una rayada, vamos a ver Quiero salir de aquí ¿No puedo bajarme de la silla? Es que... Miren controles, a ver Controles, 1, 2, 3, F, 1, F... Ah, va, su madre! Venga, hasta luego